Imagínate, aquí nosotros somos, no tenemos familia para acá. ¿Qué tiempo tienen ustedes padeciendo esta situación? Muchísimo tiempo. Las autoridades nunca han venido por aquí. Ellas sí vienen, prometen y no hacen nada. Imagínate. ¿Cómo se llama este sector aquí? Villarreal. ¿Es ¿Esperan bien? ustedes que para este nuevo año 2021 lo tomen en cuenta claro, ustedes? Claro, hay que estar positivo, claro. Mira, eh, el sector Villarreal en realidad ha sido abandonado por todas las autoridades por las que pasaron porque se comprometieron a asfaltar las calles de Villarreal inmediatamente concluyeran un, una, un proceso de construcción de agua potable que había en el sector y dejaron el sector lleno de hoyo por todas partes, por lo menos estaba un poco imprimado, pero después que metieron el sistema de agua y se comprometieron a asfaltar también, dejan las calles abiertas, con zanjas que prácticamente es imposible transitar en esta comunidad, hasta pie, porque hay muchas personas aquí en la comunidad mayores que en las zanjas que dejaron el proyecto de agua potable se han caído y han tenido problemas de salud. Como ustedes pueden ver, ninguna de las calles del sector prácticamente está acta para transitar. Cuando llueve, es un lodazal por todas partes, charco de agua y después los mosquitos. Entonces, tanto las autoridades pasadas que se comprometieron a asfaltar el sector le han fallado a Villarreal y a muchos sectores de San Francisco de Macorís, como las autoridades actuales que ni siquiera han mirado para estos sectores para ver su situación. Ni siquiera en estos tiempos navideños dieron la cara para hacerle un bacheo, para tapar algunos hoyos, para que la gente pudiera transitar. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades que vuelvan la cara a Villarreal, que nada más no sea en política, como ellos andaban ahí, que andaban abrazándonos a nosotros con todo y COVID-19, esos charlatanes, que ahora sí ahora sí se han olvidado de Villarreal y los otros sectores de la zona norte. Okay. Que hagan caso ahora, para que después de unos cuantos meses no digan que son fascinerosos, que son personas que andan en la calle tratando de hacer disturbios. Eso que ellos van a ver unos cuantos meses tratando de hacer disturbios fue lo que ellos se comprometieron a hacerle cosas a la comunidad. Aquí nosotros somos, no tenemos familia para acá. ¿Qué tiempo tienen ustedes padeciendo esta situación? Muchísimo tiempo. Las autoridades nunca han venido por aquí. Ellas se vienen, prometen y no hacen nada. Imagínate. ¿Cómo se llama este sector aquí? Villarreal. Esperan bien? ustedes que para este nuevo año 2021 lo tomen en cuenta ustedes. Claro, hay que estar positivo, claro.